Bueno, y siguen las bodegas olivistas desde eh, la red social TikTok, amenazando y amenazando fuertemente a uh, este gobierno, a las personas que son eh, afines a este gobierno o que defienden o se sienten representados por este gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, pues que aquí les voy a dejar una cuenta más. Que eh, a través de un video, de un live en TikTok, eh, lo que hicieron fue, eh, lo que hizo esta persona fue eh, elogiar al el paramilitarismo, querer revivir nuevamente a Carlos Castaño, eh, elogiar las autodefensas gaitanistas de Colombia, eh, que a propósito van a entrar en un proceso de paz, y amenazar a todo el mundo y pensar que todas la las personas que apoyan o respaldan el gobierno de Gustavo Petro pues son guerrilleros. Aquí se los dejo. Ni uno. Porque es que no merecen nada. La paz de ustedes es pura guerra, hijo de puta. Y es lo único que se merecen es eso, degenerados. Ojalá reviviera Carlos Castaño, hijo de puta. Ojalá. Para ver cómo es que tienen las pelotas. Degenerados cochinos. Si les gustó o quieren más. Cochinos de izquierda, cochinos guerrilla. Pio, el o sea, ya de prostituir, el o sea. futuro de Colombia es sin guerrilla, hijo de puta, sin guerrilla. Un guerrillero tiene moral. Todos unos putos miserables y hueputas. putas. Quisiera expresarme como usted, que, que viva, hijo de puta, y que vivan las AUC, y que vivan las autodefensas gatoanistas de, de Colombia, y que viva el paramilitarismo, porque si la guerrilla está tan viva, tiene que vivir lo otro también, hijo de puta, y que ustedes también sufran como han sufrido los que han matado a la puta guerrilla y que no le han respondido por nada, malpa. Bueno, luego de ver este personaje, lo que nos queda a nosotros es pedirles a todos que sigamos denunciando estas cuentas, que definitivamente. Eh, hay que movernos eh, para defendernos de estas bodegas eh, más que uribistas, de estas bodegas eh, paramilitares, porque realmente son no es eso, entonces que hay que denunciar sus cuentas, que hay que denunciarlos a ellos también ante la justicia, y que eh, debemos movernos y enseñar también que el debate político se hace con argumentos, se hace con respeto también por las otras personas, pero que este debate político no es con armas y no es queriéndonos matar. Soy Jenner Uzzuga, un abrazo para todos, nos vemos, chao, chao.